En este caso vamos a resolver el ejercicio en el que nos dan dentro de un sistema isométrico definido por los ejes X, Z e Y, nos dan una recta y nos dan un punto exterior a ella. La recta es R, definido por R y R1, su proyección en el XI, y el punto es A, eh, definido por su propia proyección y la proyección de ese punto sobre el plano de a. 1. Eh, bien, el método es exactamente el mismo que hemos visto en teórico Si yo tengo una recta y un punto exterior a ella Lo que tengo que hacer es conseguir dos rectas que se corten Y una de ellas eh, que pase por A Así que elegiremos un punto dentro de la recta R Obtendremos con ese punto y el punto A una recta eh, que corta R y pase por A y mediante las trazas de estas dos rectas podremos definir las trazas del plano. Así que en primer lugar vamos a elegir un punto, el punto que queramos dentro de la recta R. Será el punto B, por ejemplo voy a elegir ese punto, punto B. Veamos el nombre ponemos formato de línea de trabajo y eh, si el punto B está en R pues entonces su proyección sobre el XI, B1 estará en R1. Vamos a poner la proyección de B sobre XI, B1 sería ese punto ahí, y ya puedo definir entonces la recta S que corta en BAR y pasa por el punto A. Ahí está, bien, esa sería la proyección de la recta S en el espacio y S1, la proyección de esa recta S en el plano XI, sería una línea que pasase por A1 y por B1 esta línea aquí, ya tenemos entonces S1. Bien. Ya tengo dos rectas que, cortan, que se cortan, R y S, y eh, además una de ellas pasa por el punto A. Estas dos rectas me están formando un plano y ese plano contiene a la vez a R y a, a Para saber qué plano es, tengo que tener en cuenta que una recta está en el plano si las trazas del plano pasan por las trazas de la recta. Si un plano contiene a S, las trazas del plano pasarán por las trazas de S. Y si contiene R además, también deberán pasar por las trazas de, de R. Así que en primer lugar lo que voy a hacer es hallar las trazas de R y de S. Como ya tengo las proyecciones horizontales, me va a ser muy fácil eh, ver dónde están esas proyecciones horizontales. La proyección, eh, perdón, esas trazas horizontales. Acordaros que la traza horizontal, entendiendo el plano horizontal como el XY, es el punto en el que la recta S o la recta R cortan ese plano XY. ¿De acuerdo? Han perdido toda su cota. ¿Vale? La manera más sencilla de ver dónde pierden toda su cota es ver dónde S y S1, es decir, la recta en el espacio y la proyección de la recta sobre ese plano, se tocan. Donde S y S1 se cortan, donde R y R1 se cortan. De esta manera, este punto que tengo aquí, este punto que tengo aquí será la traza, voy a llamarle traza horizontal de la recta S. Y este punto que tengo aquí será la traza horizontal de la recta R. si sí. el plano ha de contener a S y a R la traza horizontal del plano la traza del plano con el XI ha de contener a las trazas de las rectas con el XI es decir, ha de pasar por HS y ha de pasar por HR esta de aquí sería la traza horizontal, luego ya termina de hacer partes vistas y partes ocultas ¿no? Bien esta sería, voy a ponerle un nombre, bueno le voy a llamar omega sub 1 y sería la traza horizontal del plano. Bien, ¿qué necesito? Pues si tengo que hallar por ejemplo eh, la traza de este plano en el x. Z con el XZ, lo que necesito serían las dos trazas de las rectas S y R con ese plano. Me va a valer solo hallando una, ¿por qué? Porque sé que todas las trazas de planos se van a cortar en el mismo punto del eje. Es decir, si omega 1 llega hasta este punto o corta al eje X en este punto, omega 3, es decir, la traza de este plano con el xz, también va a pasar por este punto, ¿vale? Ocurre exactamente igual que cuando veíamos en el diédrico que dos trazas de los planos, eh, la traza horizontal y la traza vertical, se encontraban en el mismo punto de la línea de tierra, así que un punto por el que va a pasar esa omega 3, ya lo tengo. Necesito entonces otra traza, por ejemplo. La, la traza de la recta R con este plano XZ es decir, tengo que ver dónde corta esa recta R a este plano XZ y eso dónde lo voy a leer pues fijaros, tengo que buscar el punto en el que la distancia con ese plano es cero y para eso me puedo guiar por R1 resulta que en este punto de aquí R1 toca X eso quiere decir que en el espacio esta recta tiene distancia cero a este plano Bien, pues lo que tengo que hacer es ver a qué punto de la recta corresponde esta proyección y esto cómo lo hago, como estoy viendo una proyección sobre el XY, voy a ver en perpendicular a ese plano, es decir en paralelo a z, en qué punto exacto de R está ese, ese punto y el punto que obtengo es este, esta sería la traza de la recta R con ese plano xz voy a ponerle un nombre también voy a llamarle vr por ejemplo vr y ya sé que omega 3 tiene que pasar por ese punto de ahí ¿vale? así que como también sabía que debía pasar por este punto de aquí, uno, esos dos puntos y los prolongo hasta el eje z, vale, pues este punto de aquí, esta línea de aquí es la traza del plano con el xz, le voy a llamar omega 3 bien, me quedaría la traza del plano con el z y ya sé que obligatoriamente va a pasar por aquí, como los pasaba antes. Las trazas de los planos se cortan en el mismo punto del eje. ¿De acuerdo? Para poder hallar omega 2 necesito otro punto. Tengo aquí varias opciones. Una opción, por ejemplo, podría ser: bueno, pues también deberá pasar esa omega 2 por la traza de la recta S con el plano IZ. Bien, eh, para ver dónde está esa, esa traza, lo que tengo que ver es donde la recta S corta al plano IZ y lo voy a leer en S1 es decir, donde S1 corta el eje I, quiere decir que la recta S en el espacio está en el plano IZ así que voy a llevar una paralela al Z desde ese punto, voy a prolongar primero la recta hasta que corte ahí. Ahí la recta S1 está cortando el eje Y así que en paralelo al Z voy a ver, voy a apartar esta B que me va a molestar. Voy a ver donde la recta S corta a esa recta paralela Z. uniendo estas dos rectas resulta que en este punto de aquí tengo la recta, la traza perdón de la recta S con el plano ZI, voy a ponerle un nombre por ejemplo P sub S Bien, pues entonces como ya tengo la traza de la recta S con el ZI y sé que también debía pasar por este punto, ya sé que la recta, la traza omega 2, me voy a de omega 2, debe pasar por esos dos puntos. Esta sería una opción, ¿de acuerdo? Si quiero buscar otras opciones, también podía haberlo hecho sin necesidad de hallar esta, esta traza PSUS. Es, eh, es otra opción, cualquiera de las dos está bien. Acordaros de que las trazas eh, se cortan en el mismo punto de los ejes. Fijaros que ya tenía, por ejemplo, omega 1 y omega 1 llega a tocar al eje Y se cortará con el eje y en ese punto de ahí bien pues omega 2 y omega 1 también se deberían cortar en este punto de aquí en el mismo punto así que sin necesidad de haber hallado p sub S, podía haber hallado omega 2 sabiendo que tenía que pasar por este punto y por este punto del eje z ¿Me acuerdo si hubiera hecho exactamente lo mismo veis que evidentemente que efectivamente esta línea y esta línea son es la prolongación de, de la misma línea de acuerdo cualquiera de los dos eh, hubiera estado eh, hubiera estado bien en cuanto a partes vistas y ocultas bueno generalmente vamos a marcar las trazas eh, de los planos en el primer cuadrante y se entiende que el resto ¿vale? es oculto o por, por, por es a marcarlo como discontinuo ¿vale? este, lo mismo nos va a pasar con esto bien, bien, todavía Entonces, cuesta un poquito ya está vale, voy a marcar esta parte como discontinua ¿vale? y eh, este sería el la solución de, de este ejercicio, pero acordaros que la estrategia que usamos en D&E la estrategia que usamos en isométrico es, es siempre la misma, ¿no? otra cosa es en qué sistema nos estemos moviendo. Bueno, espero haber podido resolveros la duda, un abrazo y cualquier duda me preguntáis. Vale, chao.